Seis. Mira María, se ¿sí le ha un papel el ¿verdad? que envuelve bombones! Bueno, yo soy Pedro Y yo soy María Y la que está detrás de la cámara es mi mamá ¡Hola, hola! Una super mami Bueno, hoy tenemos un vídeo súper, súper chulo ¿Qué es? ¿Plato bueno? ¿Malo? ¿O buenísimo? Bueno Bueno, más bien es ¿eh? bueno, regular y muy malo. Sí. Eso sí. Sí. Bueno, mirad. Eh... Uy. María ¿Has visto el peli? De... ¿Qué? Que verdad? Bueno, solo si quieren, ¿eh? Si, si quieren, quieren darle un, un buen like, like. suscribiros mm. y activar la campanita. Y apoyar mucho nuestro canal. Mm. Y un besito para todos, bombones. Bueno, dentro vídeo... bombones. Ya estamos aquí. Es una calor. ¿Sabes lo que le pasa a los bombones cuando están al sol? ¡Uh, que se derriten! Bueno, pues ya estamos aquí todo Y yo creo... A ver, bueno, regular y muy malo. Bueno, vamos a empezar la primera ronda. ¿Cómo, vai? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Piedra, papel o tijera sí. o vaya a tirar el lado? No, piedra, papel o tijera para ver quién pr primero tira al lado. Venga. Lo venga. Te mata. Venga. Es que la avisa, venga, la, la, la, la había hecho muy rápido. Ah, muy, muy lento, perdón. Vale, venga, tiro yo. Vale. Venga. Un 3, 1, 2 y 3. Venga. venga. Pedro la ha tocado al Fusia. Y a María, a ven, que tire. ¿No? Mírate, a ver cuál la toca a María. Venga. Un 2. Oh, el dos El 2. El venga. Y a, y a María, el verde, venga. A ver. Uh, uh, uh, uh, uh. A Y roquefort. Y hay una guindilla una una con una tierra se tierra se llama. Y son banderillas. Bueno, a ver. A ver. A ver. A ver. probando que empiece María, María, María, no, sí, venga, María, a ver, María, María, María, a ver, si yo voy a poder aguantar el picante, a ver, Esto ya... Esto pasa mejor vida. Mira, a Felipe le gusta. Felipe, ¿te, te gusta, hijo? ¿Está bueno? ¿Sí? Mírame. Está rico no le gusta ni a Felipe. Madre ¡Oh! mía. Música Qué exagerado. Qué exagerado. Vamos a ver lo que había en el otro. Habéis perdido Me la sandía que le encanta a los dos. <risa> Eso sí está bueno, ¿eh? Mm. Eso sí, madre mía. Qué bueno. Eso está rico, rico, ¿eh? Bueno. bueno ¿Pasamos? A la segunda ronda. Bueno, bombones, ya estamos en la segunda ronda. ronda. Y vamos a hacer piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. tijera. Un, dos, tres, ya. Toma. ¿Quién empieza? Yo. Ella. Venga, María. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Venga, vos María, te ha tocado. ¿La mía? A María, ese, ¿no? Venga, y ahora Pedro. 4, 4, 1, 2, 3, 4. A ver, ¿ya? Eso es una habichuela con chorizo y con tocino fría. Y estos son, pues, unas sardinillas. Mamá, mamá, a ver, mamá, ¿quién va a empezar? ¿Quién es primero que me empieza? María, María. Uy. A ver, María, ¿lo prueba? Venga. Solo esto, ¿eh, mamá? ¿Solo qué? Esto. Es una bichuela. Venga. No te vayas corriendo. Quédate aquí. Quédate. Pero si a lo mejor está bueno. A María le ha tocado muy malo. Se supone que es muy malo, pero mira. Está bueno. ¿Está bueno? A ver, ¿sí? ¿Te gusta? Venga, comete otra. No, no. <ríe> no pero, pero te ha gustado, ¿no? ¿No te ha disgustado? No, está bien. Bueno, mira, has tenido suerte. Pues ya sé que te tengo que poner habichuela. <ríe> Como, no, no, no puedo, ¿eh? Pedro, es que la sardinilla esta, Pedro, mira que le gusta a todo. Pero es que esto parece que no, ¿no? Pero Venga. un trozo pequeño, ¿eh? Venga. No, eso no es nada. A ver, enséñalo aquí en la cámara. Eso no es nada, ¿ves? lo que coge Eso sí, ahora sí, venga A ver, pruébalo Venga, no está malo no. La toca regular y la sardinilla Mira María comiendo bichuelas No me lo puedo creer Yo creía que era muy malo Vale, <ríe> ahora vamos lo interesante <ríe> Y esto que habéis perdido <ríe> Es algo que le encanta a los dos ¿Qué dice ¡Hola hala, hola! hola qué es? ¿Qué? Mm. qué rico, ¿no? Mira María, se ha caído el cartel Se va a ponerlo bien Se va a cargar la planta, Pedro Corre, ayúdale, corre, ayúdale ayúdale. Este que ya no puede eso ¿Para ir o no? ¡Qué Buen servicio. Bueno, bombones, hasta aquí el vídeo de hoy. Uy, los bombones están que se derríen. Bueno, darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Ya. a adiós.